Uh. <risa> ¡Chicas, preparaos que casi ya es la hora del cole! ¡Sí, papi! ¡Sí, papi! Mamá, pero ¿cómo vas a ir al colegio con nosotras? <risa> Eso. Es un colegio solo para perros. <risa> ¡Es verdad, Nuno! Los gatos se quedan en casita con su dueño para toda su vida ¿Qué? Encerrada en casa con el loco de Sergio para toda la vida ¡Ja, ja, ja, Venga va, que se hace tarde Preparad la mochila ya, que nos vamos a la escuela ¡Dasha, que nos llevamos a la escuela! Pues mira Mimi, nos vamos a llevar unas libretas, unos rotuladores... Polígrafo bolígrafo súper Y esta metralleta para cargarnos la para adentro. ¿Cómo? ¡Es broma! <ríe> ¡Oh no? <ríe> ¡Tasha! ¡Nos faltan las pelotas para la hora del recreo! ¡Es verdad! ¡Vamos a buscarlas y nos vamos! ¡Que no puedo ir al colegio! ¡Eso ya lo veremos! <ríe> en su ¡Vamos a la escuela! ¡Sí! ¿Qué ha, ha sido eso? ¡Uy, qué <risa> ¡Hola, perritos! Abrid vuestros cuadernos por la lección de los gatos ¿En serio vamos a estudiar a esos animales tan repugnantes? Yo no me fío ni un pelo de los gatos ¡Son muy traicioneros! A mí la verdad es que me dan un poco de miedo con esas garras. Yo tengo una hermanita gato. Se llama Nuno y es un poco... ¡Agresiva! ¡Bueno, correcto. recto. ¡Aquilo que soy yo. ¿Y tú, Dasha? ¿Qué opinas de los gatos? Pues a mí los gatos me encantan. Porque son los animales más elegantes y adorables. Oh no, no nos ha colado en mi mochila y ahora pensarán todos que yo la he traído a la escuela. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso, Dasha? Me ha parecido escuchar un maullido de un gato. Recordad, esta escuela no permite la entrada a otros animales que no sean perros. Si lo hacéis, seréis expulsados para siempre. Bueno, perritos, ahora os toca. Examen sorpresa sobre gatos. Tenéis 10 minutos. ¡No, no! ¡Ayúdame, por favor! Yeah. ¡Gracias! ¡Tiempo! Mm, ¡Uy! ¡Qué malas notas habéis sacado todos! ¡Menos mal que Dasha sí que ha estudiado! Es imposible que la tontita de Dasha sepa tanto de gatos. Aquí hay gato encerrado. ¡Profesora! ¡He visto que Dasha tiene un gato en su mochila! Dasha, ¿eso es verdad? ¡Esto... no, no, no! ¿Cómo va a haber un gato en mi mochila? Voy a comprobarlo. Bueno chicos, estoy perdida. ¡Me van a expulsar de la escuela por siempre! Uh. Pues no. Aquí no hay ningún gato, Stacy. ¡Se acabó la clase! Recordad estudiar sobre los gatos, que no son tan malos como parecen. ¿Seguro?